A ver, ¿qué nos dieron para comer de rico? Sí, podemos papá. Sí, sí. Podemos contar qué queremos ser cuando... no sé? Cuando somos grandes. <risa> y ahora me metí con que me gusta mucho lo sea. Yo quiero ser cantante. Sí. Siempre tuve la idea eh, de ayudar a la gente. Nunca supe bien cómo, porque era muy chiquito. Cuando fui creciendo, entendí que la política era como la mejor herramienta que habíamos inventado los humanos para poder ayudar a los demás. Yo vivía en el mundo de Heidi, en el mundo de fantasía, donde... ¿Viste? De mi papá. Y después de lo que pasó de mi viejo me hizo aprender un montón de cosas. Porque A mí cuando me llegó esto dije, fue lo que tanto soñaba y tipo, ahora se está por cumplir. Pero es como, como que se me prendió una luz. Ay, te cambia la vida estar acá. Tampoco me esperé que iba a estar con una relación acá adentro. No. Ni me lo esperaba. Yo dije, salgo entro solo y salgo solo. No me lo esperé. Y la vida me dio esto. ¿Quién se va esta noche? Por decisión del público. ¡Tiago! Tiago, rápidamente agarra tus cosas. Agustín te felicito. Aquí te esperamos. Chau chicos. Nos vemos fuera. No, yo no No, papilo. Nos vemos fuera de una vuelta con el auto ese. Yo, nos vemos fuera. vemos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pará, pará, pará. Atención, por favor. ¿Tiago? Loquita, mucho, todo lo mejor, cuídate, que tengas gracias. muy buena vida, te lo gracias, deseo gracias. de todo corazón. Nos vemos chicos. Nos vemos fuera, Nachito. Con el circo con papá. Vamos, ¿Vale? Thiago. Vamos. Vamos. Chao. Abrazo grande. Chao, chicos. Los quiero mucho. Chao. La costumbre de estar todo el tiempo con esa persona, la costumbre de hacer cosas con esa persona, la costumbre de sentirlo presente. En la mayor parte del día, eh, eh, todas esas cosas cuestan. Si esto se alarga un tiempo más, no aguanto. Espera que te digan, Ro. ¿Eh? Para mí sí, Ro. ¿Por cómo dijo el otro día? No. No se sabe, mira que no, no me dijeron nada. Yo siempre proyecto a futuro. Decimos, sí, bueno, no podemos ir la otra semana, la otra, bueno. Pero ponerle que es el tiempo que... Loco, tres meses acá dentro. O no. dentro de una casa. Dale, vestiste, dale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, princesita? ¿Qué pasa, chiquita? Dale. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Julita? ¿Qué te pasa? A Yo no puedo aguantar. ¿Por qué? No veo. Decime, dale, contame. ¿Por ¿Es qué estoy lleno de cámaras? Contame a mí. ¿Qué? ¿Es grave? Yo no veo hablar con no la psicóloga. No. ¿Qué te pasó? No puedo contar. Decime, sacate. tu. No, no, no puedo. Dale, no te puedo ver así. ¿Qué te pasó? Yo no me iba así. ¿Qué te no, pasó? Yo un rato Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo no te quiero, ¿sabes que Te se adoro como si fueras una hija. Dale. Eso se me va a pasar. ¿Qué pasa, ahorita? ¿Qué te pasa? Eso se, se me va a pasar. ¿Pero por qué estás tan triste? No puedo. No. ¿Puedo contar acá. Pero es algo grave. Es algo que a mí me pone mal. ¿Qué? Yo no soy tu papá. <risas> pero si necesitas hablar conmigo y contarme lo que sea... Yo tengo una hija y yo crié a mi hija y yo te dije siempre, mi mujer y mi hija para mí, todas las todas mis mujeres, y mi hija para mí fue una princesa. Entonces yo siempre hice lo mejor para ella. Y vos podrías ser mi hija. Entonces, aunque yo no sea tu papá, aunque yo no tenga ningún lazo con vos, si vos necesitas a alguien que te escuche y que sea grande, yo te puedo entender lo que no desmereces. No